cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató,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 ¡Córtala! ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado, y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Puso las manos sobre ella, y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente, «Seis días hay en que se debe trabajar». En estos, pues, venid y ser sanados, y no en sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, ¡Hipócrita! ¿No desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre, y lo lleváis a beber en sábado? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en sábado? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios,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 ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando. Mientras encaminaba a Jerusalén, alguien preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo.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 y se sentarán a la mesa en el reino de Dios Y he aquí hay últimos que serán primeros Y primeros que serán últimos Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole Sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar Él les dijo Id y decida a aquella zorra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 ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el tiempo en que digáis, ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Libro de Josué Capítulo 13 Siendo Josué ya viejo, entrado en años,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 y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Seón, rey de los Amorreos, el cual reinó en Esbón, hasta los límites de los hijos de Amón, y Galaad y los territorios de los Jesureos, y de los Maacateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de basán hasta Salca, todo el reino de Og en basán el cual reinó en Astarot y en Edrey, el cual había quedado del resto de los Rebaítas, pues Moisés los derrotó y los echó.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 y toda la llanura hasta Medeba. Esbon con todas sus ciudades que están en la llanura. Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Jaasa, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Zaret en el monte del valle. Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Gesimot, todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Esbón,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 resto del reino de Seón, rey de esbón el jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret al otro lado del jordán al oriente esta es la heredad de los hijos de gad por sus familias estas ciudades con sus aldeas también dio moisés heredad a la media tribu de manasés y fue para la media tribu de los hijos de manasés conforme a sus familias el territorio de ellos fue desde Maanaim todo Basán todo el reino de og rey de Basán